para hablar de lo que está pasando en Santa Cruz, con lo que arrancábamos, por supuesto, informativamente esta primera edición de Noticias. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana a don Emilio Rodas, que está con nosotros, ex viceministro de Gobierno. Don Emilio, un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Estudios, en La Paz. Muy buenos días, Milton. Un gusto estar con Agayala. Arranquemos de inmediato, don Emilio. Ayer el ministro de Gobierno... ...ha brindado una conferencia de prensa, haciendo referencia cronológicamente a lo que pasó el año 2019... ...y a lo que ha generado ya la aprehensión, determinación que ha asumido la justicia boliviana... ...del señor Luis Fernando Camacho, detención preventiva de cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Esto ha desembocado en varios hechos delictivos que se vienen desarrollando ya por varios días en Santa Cruz... Muchas autoridades han informado que lo que pretenden desde Santa Cruz con la movilización de estas personas es frenar el proceso por el caso golpe de Estado 1 y dilatar, buscar impunidad sobre los, eh, lo que ha ocurrido en nuestro país. ¿Cuál es su punto de vista a raíz de lo que está pasando en este momento en Santa Cruz? Bueno... Eh... Los sectores movilizados en este momento responden directamente a la línea del gobernador Camacho. Y esta es la práctica política que han implementado desde el primer momento en que Camacho interviene en política. Desde que es presidente del Comité Cívico, organiza, estructura toda una. una grupos eh, irregulares que hacen uso de una violencia indiscriminada que atacan la, la seguridad del pueblo, que atacan el, el orden establecido para, como, como un método de acción política. Entonces hoy que Camacho está en, eh, en posesión o en, en dominio de, de, de, la, de la justicia en el país, eh, reaccionan de esta forma tratando de imponer una, una, una salida política, dicen ellos, a un tema que es absolutamente eh, judicial porque no hay forma en que el gobierno tome una decisión ejecutiva que eh, interfiera en la, en la situación jurídica del señor Camacho. ¿Qué puede hacer el ministro de Gobierno? ¿Qué puede hacer el ministro de Justicia contra una orden judicial? Entonces, eh, la, la reacción o las acciones eh, ilegales que se están tomando en Santa Cruz apuntan a eso. Como ellos, a partir de la violencia, eh, tomaron decisiones que afectaron la situación política del país asumen que también desde el ejecutivo de manera ilegal se puede tomar una decisión que afecte el orden jurídico y eh, beneficia la situación jurídica del señor Camacho. Eso no es posible, eso no es posible. La situación del señor Camacho tiene que resolverse en el plano de la justicia. Ha sido una orden fiscal la que ha determinado su aprehensión, ha sido una orden judicial la que ha determinado su eh, detención preventiva y... Eh, es, ese, ese es el escenario. Por mucho que se movilicen, por mucho que ataquen el comando, no va a cambiar ese, ese escenario. Eh, sin embargo, la, las conductas eh, que, que han marcado su, su característica política del señor Camacho hoy se hacen presentes. ¿no? Don Emilio, mediáticamente se trata de generar en la población esta situación de no se está respetando la democracia en nuestro país porque Luis Fernando Camacho es una autoridad eh, democráticamente electa en Santa Cruz como gobernador. Eh, ¿Alguien que haya sido, así sea por voto democrático elegido, puede estar por encima de la ley? Claro, que en ningún momento se lo está juzgando en su condición de gobernador. Es decir, no hay una acción jurídica que esté desarrollándose eh, en este momento por haber sido elegido gobernador. Lo que se está juzgando precisamente es por su actuación en la interrupción democrática que se da en 2019. Porque el señor Camacho no es un elemento cualquiera en esa conspiración. Él forma parte, de, eh, forma parte principal de la organización de un golpe de Estado que no fue espontáneo, que no fue casual, que se van, dando, eh, se van dando actuaciones que comprometen a diferentes actores y al final termina configurándose un escenario. Es decir, hubo una acción premeditada, organizada, planificada, que tiene actores, que tiene, eh, que tiene instituciones, que tiene financiamiento. Hubo, eh, ayer el ministro de Gobierno ha mostrado cómo eh, recibe dinero de diferentes fuentes el señor Camacho, cuando se traslada a La Paz y, y cómo esos recursos terminan en manos de gente que estuvo directamente vinculada al golpe. El general Terceros es un, un elemento clave del golpe de Estado, es uno de los oficiales, uno de los eh, altos mandos militares que le planta cara al presidente Evo e incluso le estaba prohibiendo eh, despegar de, de, del aeropuerto eh, El Alto, en el, el aún, antes de renunciar aún siendo presidente le estaba prohibiendo despegar eh, desde el alto hacia hacia el trópico y se, se ve en las en la pruebas que ha presentado el ministro que el, el señor Camacho le transfiere recursos a esta persona entonces hay hay toda una una participación no es la condición no se está no es como como como dice los medios de comunicación o algunos medios de comunicación que el señor Camacho, es eh, eh, eh, la expresión del voto popular, por tanto, es intocable. ¿Cuál es, cuál es la situación de una autoridad, autoridad electa? Las autoridades electas tienen que responder ante la justicia. Y el señor Camacho, de manera sistemática, se ha negado a comparecer ante la justicia. Ha desafiado a la justicia a que lo, a que lo tome preso, eh, prácticamente eh, enrostrándole al país que era, que era absolutamente impune ante la actuación judicial. Don Emilio, haciendo referencia a este tema, usted habla mucho acerca de lo que el ministro decía ayer, ese financiamiento del año 2019. Sin embargo, en la actualidad lo que está pasando en Santa Cruz también requiere de movimiento económico, tomando en cuenta el tipo de eh, petardos y eh, otros elementos que se están utilizando. Se habla de, primero, marchas pacíficas y además de eh, personas que hayan sido autoconvocadas. ¿Se estará repitiendo un poco eh, el manejo mediático y además la búsqueda de generar respuesta de estos grupos de la Unión Juvenil Cruceñista como se lo hizo en el año 2019? Sin duda, sin duda. Es la misma organización. Es la misma organización que estuvo activa en 2019 en Santa Cruz, en Cochabamba lo tuvimos en la Juventud Cochala, ambas se, se trasladaron a La Paz, y eh, instalaron en La Paz el escenario de confrontación, el escenario de violencia. Eh, son, los mismos, son los mismos grupos eh, financiados por los mismos actores. Es eso lo que, así como hoy o ayer el ministro explicaba cómo se movió parte del dinero para financiar el golpe de Estado, también hay que investigar y establecer de dónde sale la plata. Estamos seguros que las fuentes son las mismas, que los, que los actores son los mismos pero lo que debe quedar claro con este proceso que se le está haciendo al señor Camacho es que eh, estas actuaciones no van a quedar impunes, no van a quedar impunes. Y así como hoy se está juzgando al señor Camacho por su actuación en 2019, también estos actos que hoy están atacando la institucionalidad, que han destruido la fiscalía, que han quemado casas de ministros, que han, que, que han, que, que han destruido instituciones públicas y privadas, eh, tampoco van a quedar en la impunidad. Eh, los que actúan de esta manera deben tener claro que eh, probablemente no sea hoy, no sea mañana, pero en la, en la que la justicia va a actuar y se va a castigar este tipo de conductas, no van a quedar en la impunidad. Ese es el mensaje que se tiene que, que dejar con claridad, porque Santa Cruz ya hace muchos años que está, viniendo, está siendo secuestrada por este tipo de actores. El señor Camacho ha sido un actor absolutamente violento contra la institucionalidad cruceña y ha sido un elemento extorsionador durante su gestión política de comité cívico, de dirigente político, de candidato. Ha extorsionado sistemáticamente a grupos empresariales, empresarios, incluso los ha anunciado públicamente en el Cristo quiénes eran los empresarios que no querían aportar. ...cuando estaba la movilización del golpe de Estado... ...entonces esa, esa, esas actuaciones tienen que quedar claras... ...el mensaje tiene que ser claro, no va a haber impunidad... ...no vamos a cerrar la página, no se va a cerrar la página... ...ni se va a buscar conciliación con impunidad... ...lo que se tiene que buscar es que se cierren los capítulos históricos... ...de, nuestra, de, de nuestro pueblo con justicia... ...es el único camino que cierra las cicatrices sociales, históricas... ...es la justicia, no es la impunidad... Don Emilio, desde finales del año pasado, momento en que es aprendido el señor Luis Fernando Camacho, ya el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, comienza a realizar un llamado a autoridades de los nueve departamentos, sean municipales, depart departamentales, para que puedan sumarse a este tipo de protestas que se han realizado. Sin embargo, no logra un eco en ninguno de los departamentos. Y es por eso que ayer se convoca a los presidentes de los comités cívicos en el país y toma la determinación de que se va a realizar una marcha. Eh, ya las autoridades en el país, que en muchos casos han sido convocadas desde Santa Cruz, ¿no creen este discurso que se está dando desde Santa Cruz? ¿O por qué usted considera que no ha habido un eco en autoridades nacionales a raíz de esta convocatoria que se ha eh, desarrollado desde Santa Cruz? Primero que los comités cívicos en la estructura nacional están totalmente desgastados. Son una estructura que representa otro momento histórico. Hoy el pueblo boliviano tiene otras referencias, otras, otras, otros niveles de representación y participación en política. El pueblo boliviano hoy participa de manera directa en política, no necesita ser intermediado por sus élites o por su grupo de poder. Esa es una, una primera eh, eh, conclusión. La segunda es que eh, el, la, el, la estrategia de, de impunidad que se ha desarrollado desde el mismo momento en que gana el presidente Arce, porque el, el momento en el que gana el presidente Arce, el, los grupos que habían formado parte del golpe de Estado comienzan a habilitarse, intentar habilitarse políticamente para crearse un manto de impunidad. Y está claro que no hay otro interés que no sea el que el capítulo sea cerrado con impunidad. Y, y por eso han desarrollado esa acción violenta, han confrontado al, al gobierno de manera permanente, para tratar de eh, debilitarlo y que este no tenga la fuerza suficiente o que, que el proceso político o que la justicia no tenga la fuerza suficiente para poder eh, eh, llevar adelante un, una, una acción judicial que, que les permita pagar sus cuentas pendientes. Entonces, eh, parece que a nivel nacional no, no, no hay la misma preocupación y se concentra en la élite cruceña esta estrategia de violencia que eh, apunta a, a generar impunidad. Es la única agenda que tienen. No tienen otra agenda política para el país. Por eso es que no logran jalar al resto, de los otros departamentos, no logran movilizar más que a los sectores que tradicionalmente han sido activos en, en, la, en la acción política eh, opositora, pero no, no, no logran generar un, una, una energía suficiente en el resto del país. Porque su, su estrategia y su agenda es eh, está relacionada única y exclusivamente con interferir en la justicia no tienen una agenda política estratégica no tienen una una agenda política de, de, de cambios estructurales en el país no tienen una agenda política que active eh, emociones y capture eh, yo diría eh, eh, esperanza en, en, en los otros departamentos Entonces, por eso es que Santa Cruz queda aislada en esto, Santa Cruz queda aislada y queda aislada en su élite, porque incluso aquí en Santa Cruz en este momento, la crisis o la violencia se da solamente en la, en la zona del comando y el Cristo. Es decir, una cuadra es el nivel de la violencia, más cuatro bloqueos que existen en determinadas rutas carreteras. El resto del departamento, el resto de la ciudad de Santa Cruz, sus municipios metropolitanos están en absoluta normalidad está en absoluta normalidad, entonces la élite cada vez va quedando más aislada, la élite va quedando más eh, des desenchufada de, de un interés histórico de Santa Cruz y eso queda en evidencia. Precisamente de ese tema y al que quería ir es a Santa Cruz, porque en muchos momentos se hace referencia como Santa Cruz de la Sierra que estaría asumiendo estas medidas. Sin embargo, hay personas y por supuesto que eh, no comparten esta situación. Lo que se está tratando a través de las redes sociales especialmente es llegar a la identidad del cruceño, hablando de que todos los cruceños tendrían que identificarse con esto. Eh, ¿cuánta, ¿Cuánta diferencia existe entre la realidad de lo que está viviendo Santa Cruz en este momento con lo que se está mostrando en algunos medios de comunicación y también en las redes sociales? Eh, hay mucha diferencia, por ejemplo, con la paralización de los 36 días, con ahora estas eh, movilizaciones violentas que están realizando algunas personas en Santa Cruz. ¿Santa Cruz continúa operando económicamente, don Emilio? Está funcionando con absoluta normalidad la ciudad y el departamento. Incluso algunos sectores han desautorizado al Comité Cívico en su eh, amenaza de desabastecer el país. En esa amenaza de abastecer el país, el Comité Cívico ha sido desautorizado por la CAO, por la CAINCO, por, por la Federación de Empresarios. La Federación de Productores Lecheros ayer hacía una, una, una llamada de atención al dirigente cívico porque eso no se había discutido en la Asamblea de la Cruceñidad, ni era una, una acción que beneficie a ningún sector económico de Santa Cruz, porque Santa Cruz no es que le da de comer al resto del país Santa Cruz, tiene buenos mercados en el resto del país que favorecen y que prefieren la producción cruceña en cuanto a su, a su consumo y a, su, a sus hábitos comerciales. Eso es una relación de complementariedad con otros departamentos que eh, deciden comprar los productos que Santa Cruz eh, les le ofrece. Entonces, eh, el resto de Santa Cruz, si, incluso durante el día, porque ni siquiera todo el día y toda la noche dura el conflicto, el conflicto se, se, se posiciona a partir de las 4 o 5 de la tarde con una vigilia de grupos de, de mujeres y a las 7, 8 de la noche grup, los grupos violentos organizados de Creemos y la Gobernación comienzan a atacar al comando para intentar tomarlo. El resto de Santa Cruz funciona con absoluta normalidad. Es decir, si cambiamos de canal de televisión y ponemos, nos ponemos a ver probablemente otras, otras preferencias de, de, de audiencia... Ni siquiera nos enteraríamos que hay una, un enfrentamiento en Santa Cruz. Está posicionado el tema por la fuerza mediática, que tienen algunos canales que, que gozan de, de, de ciertas preferencias, pero la realidad de Santa Cruz es otra, es otra. La dinámica es absolutamente normal, no se ha expandido el conflicto y cada vez se va reduciendo más la participación de gente en las movilizaciones y en los ataques al comando. ¿Cuál será el objetivo de fondo, don Emilio Rodas, de todo este trabajo que se está realizando? Tanto en estas movilizaciones nocturnas, como lo decía usted, y este manejo mediático que se trata de hacer ver a Santa Cruz y al país también. Lo que se quiere es que, primero, generar una, una sensación de, de crisis eh, inmanejable por parte del gobierno. Esa es una de las, de las intenciones, generar un... Un, una territorialización del conflicto, es decir, que Santa Cruz, en Santa Cruz, así como en los 36 días, el Estado no tenga presencia, pero eso no está siendo logrado, este, Santa Cruz sigue funcionando, Santa Cruz sigue actuando, la gente sigue yendo a, a pagar sus impuestos, la gente va a la oficina del Ministerio de Trabajo a hacer sus trámites de, de derecho laboral, la gente va a, a, al CEGIP a sacar su documento de identidad, está funcionando, el Estado está funcionando. Los servicios de educación, el SEDUCA, de salud, todo está, está funcionando con normalidad. No han podido tener el control territorial que obligue al gobierno a alguna acción diferente. Esa es una, una, una diferenciación. Pero también estas movilizaciones sirven como una advertencia a esa lucha de poderes que se ha dado inmediatamente después de la detención del gobernador Camacho. Después de esta detención... Ha quedado claro que la derecha cruceña no es única y monolítica, la derecha cruceña tiene matices y esos matices están comenzando a tener contradicciones. Por ejemplo, con la asunción del gobernador interino, tenemos un vicegobernador electo, este inmediatamente, automáticamente tiene que asumir la, la, la, la gobernación en ejercicio. Eso no ha ocurrido hasta ahora, no ha ocurrido hasta ahora porque existe presión del bloque fuerte o el bloque duro de Creemos para que el señor Aguilera no, no, no ejerza la gobernación y por tanto eh, ceda, incluso se le ha exigido su renuncia para que ceda y que sea la asamblea quien nombre a, a Boncomankovit como gobernador. Esos son escenarios que se están dando en este momento pugna y esta violencia forma parte de esa pugna. Es decir, le están queriendo mostrar al adversario interno, le están queriendo mostrar que no lo van a dejar gobernar si es que se anima a asumir la, la, la gobernación. Si, si se anima a asumir la gobernación no lo van a dejar gobernar. Forma parte de esto. Es también la movilización, es una muestra de fuerza contra los grupos empresariales que hoy han respirado aliviados cuando Camacho eh, ha sido apresado, porque Camacho se había convertido en elemento de la extorsión, era un extorsionador de los empresarios. Cuando no estabas de acuerdo con alguna medida que proponía el gobernador Camacho, comenzaban los ataques, comenzaban los escracheos, comenzaban las la, la rondas en tu casa para, o, o persecución de familias, porque... Eh, la organización de Camacho, la participación de Camacho en la, en la política boliviana es una participación criminal. Es una participación criminal y la estructura de poder que él maneja tiene esas características. Entonces en Santa Cruz muchos sectores productivos, empresariales han sentido alivio y estas movilizaciones intent intentan mostrarles que Camacho a pesar de estar en Chochocoro, va a seguir ejerciendo el poder en Santa Cruz. Creo que por ahí va la, la, la, la intención de estas movilizaciones. Y la cobertura política, la cobertura del tema se ha centrado en la detención preventiva de Camacho y en Chonchocoro, pero no se está viendo lo que pasa al interior de la gobernación del departamento de Santa Cruz. Ayer llegaban hasta Chonchocoro seis personas, entre asesores, directores a Chonchocoro, para tratar, decían ellos, de coordinar el trabajo de la gobernación, con Luis Fernando Camacho, sin embargo, porque él está en una cuarentena en este momento, no puede recibir visitas y les han impedido ingresar. Pero ellos alegaban que eh, Luis Fernando Camacho va a seguir gobernando Santa Cruz eh, desde Chonchocoro. ¿Esto será posible? Usted hace referencia a un tema que eh, ya se lo había evidenciado, don Emilio, hace algún tiempo atrás, cuando viajó Luis Fernando Camacho y no delegó eh, eh, como correspondía eh, la gobernación de Santa Cruz al subgobernador, sino dejó a otra persona a cargo. Eh, ¿Esto de a poco se irá viendo también esta división interna y este problema que ahora se genera en eh, las oficinas de la gobernación? Claro, es un problema crítico de la gobernación. Como Camacho ha dirigido la gobernación hasta ahora, yo diría que podría dirigirla eh, desde, eh, desde su celda en Chochocoro. Porque así como no ha hecho nada en Omar Chávez, que es la oficina de la gobernación, seguramente tampoco en la celda de Chonchocoro va a hacer nada. Porque el, el, la gestión o la administración de Camacho en Santa Cruz ha sido desastrosa. Entonces, por eso seguramente sus funcionarios intentan eh, dar esa, esa, esa, esa pantomima de gestión desde de, de Chonchocoro, pero... Está claro que hay una tensión, hay, hay una pugna interna en Santa Cruz por quién gobierna la gobernación a partir de la, de la ausencia de Camacho. Y legalmente no va a ser posible que él eh, se siga asumiendo gobernador eh, en ejercicio porque no, no, no está en el departamento de Santa Cruz. Cuando él sale de Santa Cruz tiene que delegar a un vicegobernador que existe, el vice, la figura del vicegobernador existe por el estatuto eh, autonómico departamental. No es un capricho, no es un invento de, de, de, de la Asamblea, simplemente es, un, es una eh, figura eh, jurídica, es una figura eh, legal, administrativa, legal, que está inserta en el estatuto. Entonces, al momento de la ausencia, sea voluntaria o obligada del gobernador en el departamento, asume el vicegobernador, y esto es lo que tiene que ocurrir. Claro, los, los funcionarios que dependen directamente de Camacho hoy están generando, intentando generar un, un escenario eh, ficticio que les permita a ellos seguir administrando de manera directa la gobernación. No es que Camacho va a gobernar desde Chonchocoro, quieren ser ellos los que gobiernen eh, la gobernación sin Camacho. Pero eso no va a ser posible porque a Mario Aguilera le corresponde asumir la gobernación y a él tomar decisiones administrativas sobre quiénes lo acompañan en determinadas áreas de, de la gestión. Ojalá que la, la gobernación comience a funcionar, ojalá, porque tenemos casi dos años, un año, un año, y, y, nueve, y, un año y ocho meses prácticamente, donde no ha habido ningún tipo de, de, de presencia institucional de la gobernación y solo ha sido instrumentada para confrontar. La gobernación le puede mostrar resultados a Santa Cruz. En un año y cinco meses ha tenido Santa Cruz más de 50 días de paro cívico. Más de 50 días de paro cívico en la gestión del gobernador Camacho. Eso es lo que puede mostrar. No puede mostrar caminos, no puede mostrar electrificación, no puede mostrar servicios de agua, no puede mostrar apoyo a la producción. Sí puede mostrar que ha paralizado Santa Cruz durante más de 50 días. Y eso es lo que quieren eh, seguir manteniendo, la estructura de poder que representa Camacho. Y seguramente la Asamblea Departamental también en cualquier momento tendrá que eh, evidenciar y tratar este tema al no tenerlo físicamente a, a Luis Fernando Camacho en el departamento. Don Emilio, ya para ir cerrando simplemente, usted decía, todo este movimiento que se está generando violento eh, en Santa Cruz requiere de financiamiento y de logística. Eh, ¿Cuánto tiempo más lograrán resistir? ¿Tendrá a la espalda del Comité Cívico para aguantar más tiempo con este tipo de erogaciones económicas y eh, mantener a esta gente en las calles? En los nuevos escenarios creo que les va a ser difícil encontrar recursos de manera ilimitada como en otros tiempos. Hoy muchos empresarios están mirando para otro lado, muchos empresarios están, están eh, eh, yo diría, eh, aliviados, por tanto no, no se van a sentir obligados a apoyar este, este tipo de acciones. También están cortadas las vías que funcionaron en, en otros tiempos, el golpe de Estado de 2019 tuvo financiamiento del Brasil a través de Jair Bolsonaro, tuvo financiamiento de Macri eh, a través del de gobernador de Tucumán, Gerardo Morales, tuvo financiamiento de la embajada norteamericana. En estos tiempos dudo que ese, esos, esos canales de financiamiento sigan activos o sigan, sigan eh, aportando. Probablemente hay algún financiamiento externo de algunos actores, pero no en la cantidad ni en la convicción que se tenía en 2019, porque en 2019 había una expectativa de poder inmediato. En este momento no hay expectativa de poder. El señor Camacho va a ir acostumbrándose a su celda y sus acólitos violentos van a ir acostumbrándose a la idea de que por más que gasten eh, miles y miles de, de bolivianos todos los días en, en petardos y en explosivos y en armas caseras, no van a lograr cambiar eh, las decisiones judiciales Sino por la vía legal. Gracias por estos minutos con Avia Ayala. En cualquier momento lo estaremos convocando nuevamente. Muy amable. Muchas gracias, Milton. Un gusto estar en su canal, en su programa. Gracias. Un saludo también desde Avia Ayala. Nosotros, después de esta entrevista, en la primera edición de Noticias, vamos a hacer una nueva pausa.